Ahora. Gracias. Eh, buenas tardes. Ya. Eh, también me uno a la felicitación al señor letrado de la Comisión de Justicia por el magnífico informe que ha hecho. Lástima de no haberlo podido ver con anterioridad, también lo tengo que decir. Nuestro grupo, como no es de otra manera, tenemos que apoyar y apoyaremos esta, esta proposición de modificación de la ley del jurado, eh, entendiendo que es fundamental, que es una reivindicación ya muy antigua y que favorece, naturalmente, el derecho de participación de las personas con discapacidad. Y me reservo pues, a hablar un poquito más en el turno de portavoces. Muchísimas gracias.